La hipertensión arterial daña los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones. Esto puede provocar un ataque al corazón, un ictus o una enfermedad renal, entre otros problemas. La cuestión es que la mayoría de la gente no sabe que la tiene hasta que acude al médico por algún otro motivo, porque no suele dar síntomas. Eso sí, una tensión arterial muy alta, 180-120 o más, puede provocar fuertes dolores de cabeza y problemas de visión. La tensión arterial mide la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias. Se registra en dos cifras. La primera indica la fuerza con que la sangre empuja cuando el corazón bombea. Presión sistólica, la alta. La segunda mide la fuerza que ejerce la sangre entre latidos cuando el corazón se dilata y se llena de sangre, presión diastólica, la baja. Los tensiómetros automáticos escuchan los latidos y dan las dos cifras de presión. Los más recomendables son los tensiómetros de brazo. Los de muñeca no son tan fiables por lo que deben usarlos quienes no pueden usar manguitos de brazo y los aparatos que miden la presión en los dedos no se recomiendan en absoluto.